Pues muy buenos días desde México, muchas gracias por permitirme, como co coordinador del grupo de Claxo, esta Nobel eh, Grupo que se inserta recientemente a las actividades tan amplias que realiza eh, el Consejo. Eh, me permito, entonces, eh, presentar algunos de los hallazgos y algunas de las eh, actividades que realizamos a lo largo de estos tres años. Como decía, este es un grupo Nobel, eh, está conformado por 104 eh, compañeras y compañeros eh, de 26 países de América Latina, el Caribe y España y eh, en ella, en, el, en este grupo, eh, hay más mujeres que hombres, eso es muy importante decirlo, y bueno, pues aborda el tema de la agroecología política, muy relacionada con la ecología política y la ontología política, esta vez, digamos, centrada en cuestiones de eh, la alimentación y la eh, nutrición, es decir, es una ecología política de la alimentación, y, pues, eh, por ser nuevo este grupo en Claxo, nosotros nos dedicamos a construir un lenguaje común. Eh, fue un trabajo endógeno, más bien, eh, en donde a través de seminarios internos, pues, pusimos en, en, en, en común palabras, contextos, conceptos, teorías acerca de la agroecología política, porque la comida es política y la comida es cultural. En ese sentido, eh, nuestros, eh, nuestras actividades eh, se conformaron eh, grupos de trabajo, eh, se re, eh, revela tres o cuatro muy importantes, que sería aquel relacionado con políticas públicas, una reflexión sistemática sobre el papel de las mujeres, de los pueblos indígenas, afrodescendientes y juventudes, campesinos, en los ámbitos rurales y urbanos, a lo largo y ancho de América Latina, como los principales actores políticos que enarbolan sus narrativas y sus prácticas en torno a la injusticia alimentaria y en busca de la soberanía alimentaria. Varias actividades que quisiera señalar aquí nos resultaron muy importantes, digamos, las centrales en estas actividades. La primera fue esta constitución de grupos de trabajo, eh, la puesta en común de conceptos, teorías, etcétera y eh, hacia afuera eh, logramos la publicación de un libro colectivo, Introducción a la Agroecología Política, eh, tenemos un, organizado un diplomado, a la actual, en la actualidad han cursado unos 450 diplomantes de 26 países de, de América Latina, el Caribe y de Europa, y también organizamos un seminario interesante respecto al foro de la ONU que se sucedió en septiembre del año pasado, en relación a los sistemas agroalimentarios, eh, que eh, fue cooptado por el agronegocio y en donde la agroecología fue invisibilizada como una de las alternativas más importantes para, eh, digamos, salir adelante en el marco de esta crisis eh, alimentaria que se expande tanto por la pandemia y se visibiliza, como también por la guerra europea. En ese sentido, eh, también nosotros eh, organizamos actividades en convenio con instituciones, con organizaciones sociales, con movimientos sociales. Quiero eh, subrayar el convenio que establecimos con la uh, Asociación Brasileña de Agroecología, el ABA, con la SOCLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, con universidades y centros académicos. Nuestra reflexión fue... Eh, endógena, Es decir, intentamos consolidar un grupo de trabajo numeroso, a veces obeso, en su, en su, en su actuar y enmarcado por eh, la pandemia que nos, eh, digamos, nos puso en crisis, pero eh, logramos eh, enviar manifiestos, declaraciones, eh, participamos aproximadamente unas mil personas, 1.500 personas en todas las actividades que realizamos y por supuesto nosotros queremos seguir adelante. Debo decir que eh, el lenguaje de la comunidad que nos congrega está más eh, relacionado con cuestiones técnico productivas, agrónomos, ecólogos, etcétera, y menos con la narrativa social, la, eh, digamos, la, el pensamiento social y político, y esto, eh, digamos, redundó en la necesidad de construir nuestros propios, eh, nuestro propio lenguaje y en relación a, a nuestras actividades. Aprendimos mucho en el Congreso del 2022 de Claxo en la Ciudad de México y esto nos eh, permite entender con mayor cabalidad eh, cuáles deberían ser nuestras actividades en relación con otros grupos de trabajo de, de Claxo y... Eh, expandir nuestras eh, actividades en el marco de todo lo que nos ofrece Claxo eh, maravillosa ma maravilloso trabajo el del Consejo queremos agradecer mucho la sensibilidad el eh, haber incluido esta cuestión del alimento como una cuestión política en el marco de las actividades de Claxo hay otros grupos de trabajo que tocan el tema y pues estamos listos para seguir adelante y compartir y seguir produciendo y seguir fundamentalmente apoyando los procesos que se dan en toda América Latina y por lo tanto decimos que no existe una agroecología, sino que esta es contextualizada y decimos que existen pluriversos de agroecología y que lloverán agroecologías. Muchísimas gracias.